si ¿Sí está aquí bueno vamos a hacer esta transmisión entonces de a solos no tenía planeado que aunque no quisieras aparecer en pantalla entonces pues voy a tener que modificar todo porque pues yo quería platicar contigo de lo paranormal pero Ahora no, bueno, bueno, está bien, ya me toca a mí solo. Ya voy. Ya ni modo. Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este encuentro con lo desconocido. Bueno, que en realidad era la rajada peludona, pero ahora como ya es un programa serio, es Relatos Oscuros. Bienvenidos, buenas noches a toda la gente que me ve en todas las redes sociales, incluyendo TikTok. TikTok. No me había dado cuenta. Es como el reloj, ¿no? Se llama como un TikTok. TikTok. No, ¿No me había dado cuenta. Hasta ahorita me tengo dado cuenta que ese de TikTok es como las manecillas del reloj. ¿Por qué le habrán puesto TikTok? Alexa, ¿por qué se llama TikTok? Una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. No parece haber una fuente oficial sobre el significado del nombre TikTok, pero se dice que representa los videos cortos y rápidos de la plataforma. Una referencia al sonido de Tic Tac de la manicina. Ay, préstame los, los otros Los tuyos, las gafas. Oh, ya vi lo que acabo de descubrir. Acabo de descubrir que Andrea no nos dejó escuchar. Pero acabo de descubrir que eh, significa o que hace alusión a las manecillas del reloj, que tiene que ver con que los videos sean rápidos. No los tuyos, ¿Por qué? ¿Por no, ¿Por los ¿Qué, de ¿Qué quieres tener lentes ahora? Los de Robocop. ¿Estos? Esos. ¿Estos? Esos, Vamos a hacer Oslac y Oslac. <risa> Bueno, estamos en vivo y en directo ya No, no sabía que eso de TikTok pues, Sí podía hacer referencia precisamente A las manecillas del reloj, como lo dije Eso es algo nuevo Oh, se ven bien ¿no? Vamos a poner la, la cámara también Para que te veas tú Estamos en eh, <risa> Partir pantalla archivo TikTok, de TikTok, TikTok O sea, sí fue lo que dije, viste ¿Se ¿Sí escuchaste o no? Como no nos dejaste escuchar. A ver, compartir. A ver. Ahí estás, ¿no? Ahí apareces. Ahí vamos a poner tu pantalla. No alcanzas a ver, ¿no? Estás, no, parece ciega. Ahí está. Pues bueno, eh, ya estamos aquí en vivo. Ahora sí, estamos todos contentos Y bueno, estamos en las dos pantallas Quiero agradecerle a la gente que, que sigue esta transmisión, este canal Que les gusta el contenido Y que gracias a, pues que les gusta lo que presentamos Pues nos ha regalado estos lentes en el wishlist de Amazon eh, Todavía hay otros lentes que nos pudieran regalar en el wishlist de Amazon Si les gusta este programa, sería bueno e Incluso calzones este, ¿tú no te sentiste como ofendida de que yo haya puesto en mi wish list calzones? No, al contrario, que regalen calzones, ¿no? Pues es que si me hacen falta, ¿por qué no ponerlos ahí? Uh -huh. Sí. sí yo, yo no tengo ningún problema que la gente sepa que me faltan calzones, sí. ¿no? ¿Qué más te hace falta? Ah, pues mira, eh, la verdad ahorita vamos a hacer un viaje bastante largo y sí me haría falta este dinero para poder pagar casetas, pagar gasolina, pagar comidas, pagar hospedaje, pagar entradas a museos, pagar entradas a cualquier otra cosa que haya que pagar, entradas para eh, poder grabar y poderles traer contenido, porque lo único que estoy pensando es ir para grabar contenido, de hecho eh, ya hoy administré un poco los tiempos de cómo vamos a ir, tuve que lamentablemente mi viaje de cinco días hasta Mérida lo tuve que reducir a tres porque pues no hay money, no hay money, pero bueno no importa vamos a hacerlo lo que sea con lo que tengamos y el chiste es que a ustedes les guste y que traigamos cosas interesantes de lo que grabemos. Bien buenas noches, hoy eh, está conmigo Andrea, Andrea preséntate buenas Hola, noches. Hola buenas noches a todos. Para la gente que no sabe quién es Andrea, pues es una artista. una artista? ¿Cómo, qué, cómo, cómo te presentarías? Artista plástica, puede ser. ¿Qué? Pintora también. Que le gusta mucho el tema paranormal. A la gente que no la ha visto en TikTok, aquí se las voy a presentar tantito. Hola, hola, hola. Ahí está. Ahí está en TikTok. Y bueno, vamos, la, la pregunta que le hice a la gente esta noche, voy a abrir el, el teléfono para que entre las llamadas al, al WhatsApp. ¿Tenemos el teléfono por ahí, el naranjita? No, yo con esto. <risa> ok. Vamos a tener llamadas telefónicas para que ustedes me cuenten. La pregunta de esta noche eh, aquí en el noticiero es, eh, ¿ustedes a qué le tienen miedo? Esa es la pregunta de esta noche, eh, jueves ya siendo las 11, 14 de la noche, es que, ¿a qué le tienen miedo? ¿Cuál es su mayor temor? Y bueno, lo que la gente me llama y me puede platicar que es a lo que le tienen miedo, que puede ser cualquier cosa que le teman, ¿eh? Aquí vamos a platicar sobre cualquier miedo que tengan. No importa si sea paranormal o no, el chiste es el miedo. Es una sensación que todos tenemos y que nacimos con esto, ¿no? Uh -huh. Tenemos esas sensaciones de temor, ¿por qué crees que tengamos esa sensación de miedo? ¿Por qué tendremos esa...? Yo creo que eso es natural, yo creo que es algo que hace parte del, del, del ser humano, ¿no? ¿Por qué nos habrán puesto el miedo? O sea, si Dios nos hizo, ¿por qué nos habrá puesto el miedo? ¿Para qué? Para estar como alertas en momentos de peligro, porque imagínate si no tuviéramos miedo o, o tuviéramos como prudencia de, de algunas cosas de, de, como de, de miedo que nos fueran a pasar. O sea, Fíjate que el miedo estaba viendo, está, tú también estabas viendo conmigo ese documental que está en Disney, eh, un documental de un chico que hace eh, esto de que escala, pero sin ninguna cuerda ni equipo de seguridad, para nada, solamente con sus manos y escala eh, cosas y piedras gigantescas. Monumentos y demás, ah, sí, sí, sí. y es, iba a escalar este, este montaña. Es, no, no es como una montaña, es como una roca gigante que está en Estados Unidos. Esta roca que tiene la leyenda de que siete eh, mujeres de una tribu, siete hermanas, salieron a, al bosque a algo y un oso las atacó. Y parece mm. que estas hermanas invocaron a uno de sus dioses para que las ayudara y entonces la tierra se levantó y estas hermanas eh, llegaron hasta arriba y el oso tratando de atacarlas rasguñaba o que subiendo quería subir esta piedra que se elevó y dejó las arañazos de esta piedra no recuerdo cómo se llama si alguien lo puede poner aquí en el chat sería eh, se los agradecería mucho y bueno, estas siete hermanas terminan convirtiéndose en las pléyades, que son siete estrellas, una oh, formación de siete estrellas. Y bueno, esta gran piedra, eh, este es un monolito, un monolito. ¿Alguien sabe cómo se llama ese monolito? Bueno, esta persona que, este chico que escaló ese monolito sin seguridad, sin cuerdas, eh, mencionaban que sucedía que en su cerebro... Eh, la química no funcionaba de la misma forma o no producía eh, los mismos componentes esta química y no tenía miedo, que por eso podía hacer ese tipo de cosas, porque en su cerebro no se producía esta, pues, esta química para tener temor. Entonces hay personas que nacen sin miedo, eso es real. ¿Te imaginas? O sea, yo creo que es necesario, porque, por ejemplo, si, si te metes a un... A un donde hay un montón de leones y tú no tengas miedo, pues te van a atacar, o sea. Pues fíjate que hay muchas, varios, sí, sí, hay varios videos de personas que se han metido a la jaula de los leones. ¿Ya ¿Sí has visto? Sí. Sí, se han metido, fíjate que la gran mayoría de la gente que se mete a la jaula de los leones eh, son personas religiosas y lo hacen emulando eh, lo sucedido con con David David que lo echan al foso de los leones y David invoca el nombre de Jehová y entonces los leones se vuelven mansos y no uh -huh. lo devoran y sale del foso de los leones sin un rasguño entonces gente que es muy religiosa o que a lo mejor ya tiene un problema mental eh, trata de emular lo mismo de meterse a la jaula de los leones con la Biblia o haciendo, eh, aclamando el nombre de Dios para que estas bestias retrocedan. Y fíjate que muchos de estos han salido liberados eh, de la jaula de los leones. Sí. No les ha pasado, no les ha pasado nada. No sé si alguno wow. sí haya muerto, si sí se lo hayan comido los leones o lo hayan asesinado, pero la gran mayoría de los que se han metido a la jaula de los leones con la Biblia han salido Dios han salido avantes. Pero yo creo que es muy riesgoso, ¿no? Uy, no. Pues claro, ¿cómo no va a ser riesgoso? <risa> no, no, no. Ah, sí, sí, fue Daniel, no fue David, fue Daniel, gracias Oscar Toledo. Fue Daniel, fue Daniel el que se metió, a, bueno, que lo metieron al foso de los leones, Daniel. La verdad, eh, quisiera leer sus comentarios, pero con estos lentes no veo. <risa> veo como en tercera dimensión se ve como en las películas que son a, ter a tercera dimensión, así veo todos los colores y toda la pantalla, pero bueno, eh, yo son claramente para, para la playa, para el sol, y ahorita lo estoy ocupando aquí en la oscuridad. Sí, no vemos. Eh, bueno, ¿tú a qué le tienes miedo, Andrea? ¿Cuál es el mayor temor que tienes? Mm, debo decirlo, mucha gente no lo tiene, pero yo sí debo decir que le tengo miedo a la muerte, no a la muerte de lo que pueda suceder después, sino al proceso de dejar el cuerpo, o sea, si va a doler o... Ah, te da miedo cómo vayas a morir. Exacto, o sea, si al desprenderse el alma del cuerpo va a doler, eso es lo que más le tengo miedo. Pues miras, eh, esperemos que no, que no te duela nada, pero... <ríe> Ay, no. Seguro sí, si de pronto, sí si hay dolor y sí si hay sufrimiento, esperemos que no, espero que... Pues suceda que te duermas y simplemente ya no despiertas, ¿no? Pues yo digo eso, o sea, es el como el dejar de respirar, como, no sé, o sea, el dejar como, como la carne y, y pasar a un espíritu, eso es, eso es como el terror mío de, de que, que se siente como... ¿Qué se va a sentir cuando se deja el cuerpo? O sea, te da miedo, por ejemplo, bueno, ahorita te voy a preguntar. Aquí dice Oscar, todos creo que tenemos miedo a la muerte, dice Oscar. Y acá eh, David dice, escuches el capítulo 100 y 200 de miedo. Es interesante porque no averigua, ¿Por qué? ¿por qué no averiguas un poco? No entendí sobre eso. <coughs> dice Albert, dejar el cuerpo es una sensación. Eh, miedo, no a morir para allá vamos todos, sino a cómo voy a morir, eso le da también, miedo, también, también, o sea, cómo vas a uh -huh. morir, o sea, piensas que te daría miedo eh, morirte quemada, morirte ahogada, uh, sí, eso sí. da mucho sí, miedo, sí, porque obviamente esto, esto duele, o sea, el cuerpo duele, los huesos duelen, entonces, yo no me imagino cómo debe ser eh, dejar el cuerpo tras un accidente o cosas así, eso debe ser horrible, Sí, fíjate que la otra vez no le dije a la gente, creo que no le dije, pero sí te dije a ti, que entré a la transmisión y entré como pues ya mal, porque como tengo ansiedad, eh, mi hermana me mostró un video de, o no sé si se los platiqué, de un accidente que hubo en la carretera, mi, mi cuñado estuvo eh, en la carretera y presenció un accidente, y no sé si el video, no, no era él, no lo grabó, sino que sus compañeros traileros le mandan, me parece, este video. Y es de un accidente de otro tráiler que, que chocó y se incendia, y están grabando, pues, el incendio del tráiler y se escucha de fondo la voz de, del conductor, se escucha cómo está gritando de dolor. Y eso Ay, no. sentí horrible, muy, muy feo. Fue una sensación tan fea y, y que me quedé... Eh, me, me sentí mal eso, y se transmití que... en la transmisión pues me sentía mal mientras estaba aquí le seguía recordando ese los gritos de ese hombre horrible eso es eso es lo que lo que le tengo más miedo o sea no ninguno sabe qué va a pasar pues cuando se vaya a morir no pero el dejar el cuerpo de alguna manera u otra debe ser doloroso o sea dice luis ángel yo quiero morir un, yo quiero morir un paro cardíaco, quiero morir de un paro cardíaco. Andy dice, dice la Biblia, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eh, para eso existe también la, la religión y la fe en, en algo, para transformar ese miedo que tenemos a la muerte en resignación, en, en valor, en una sensación contraria. Y sí, dice que morir... Eh, que, Cómo es vivir es Cristo y morir es ganancia yo en algún momento de mi vida estuve en los Scouts y en una en una este, iniciativa que tuve de hacerme una camisola poníamos una frase bordada atrás en la espalda de cada quien, cada persona ponía su frase y yo puse eso para mí vivir es Cristo y morir es ganancia esa es eh, la frase que yo puse precisamente, eh, pues, porque da valor, da valor. Pues sí, pues sí, obviamente, yo, yo creo en Dios y eso, y pues sí, pero por más que yo pienso, esto es un, un cuerpo, esto duele. Entonces, pues imagínate, me parece a mí, pues difícil de aceptar y eso es lo que más miedo me da, o sea, eso, eso. Uh, dice aquí Mac en, en TikTok, dice... Yo quiero morir un lunes para no ir a trabajar. Dice Mac. Que quiere morir un lunes para no ir a trabajar. Eh, ah, dice que quieren que nos quitemos los lentes. A ver. Dice, aunque... A ver. Dice libre visión. Aunque el cubo no acepte, los Boy Scouts son unas nenas. Este, no... No entiendo su, su frase, pero me gustaría, me gustaría retar a libre visión, a unas espaldas planas, a una ruta, eh, a unos este, lagartos, a un ataque al castillo. Me gustaría, me gustaría retar a libre visión que dice que somos unas nenas a esas actividades, Dice Oxlack, solamente póntalos tú. Ah, bueno, ya. Yo sí, tú no. ¿Y por qué yo no? Porque tú tienes ojos bonitos. Y yo no. Que suba a debatir. Eh, yo quisiera morir en el, en el delicioso, dice Iván. ¿Tú sabes cuál es el delicioso, Andrea? Pues sí. ¿Sí? Uh -huh. El delicioso es un antro que está acá sobre la carretera hacia, hacia la Ciudad de México. Uh -huh. Y este... Se pone bueno, es, es de, de merengue, salsa, bachata, el delicioso. Ah, bueno. Entonces, Iván dice que él quisiera morir en el delicioso, en, en ese en antro, sí, en el antro. Bueno. Sí. Bueno. Eh, dice aquí, eh, <risa> dice, oye, los espejos, esos son para los carros. <risa> Uy, sí parece, mira. Sí, sí, sí, pues sí parece. No me he dado cuenta. Sí, sí. Yo sé que parece y que es todo lo ridículo que ustedes quieran. Por eso, precisamente, me gustan estos lentes. Por lo ridículos que son. Ah, ah, ah, dice eh, alguien: ponga, ¿Por qué? Pongan los lentes. Dice: Pónganse los lentes, amiga. Gente loca, no escuche. Ah, bueno, ok. Ah, ok, ok. No le entendí, pero tú sí, ¿verdad? Sí. Entonces, el número en pantalla es el siguiente para la gente que nos quiera llamar y contarnos a qué le tiene miedo. Es muy interesante porque no todos le tenemos miedo a la misma cosa, pero si hay muchos que le temen a la muerte, llámenos y cuéntenos, platíquenos sobre eh, de qué forma les da miedo morir y demás. Será interesante escucharlos. Bri Power, Un saludote a Japan Letras Chinas, también a Álvaro, a Claudia García, a Víctor Tapia, gracias a Alicia Martínez... Dice Lisette, yo quiero morir sin dolor, morir sin dolor. Es que, porque ¿Le tenemos miedo a la muerte? Sí, claro, todos yo creo, ¿verdad? Por eso, o sea, esa gente que se, que se va a dormir y no amanecen, pues yo creo que no, no les dolió nada. Y bueno, pero vaya uno a saber si va a morir así, que no le vaya a doler nada, imagínate. También sería bueno que nos sí, llamaran bueno. y nos platicaran si en algún momento estuvieron a punto de morir porque seguramente también de ahí se desprende el miedo. Entonces, si tuvieron algún accidente o alguna situación donde creían que iban a morir, pues llámenos y cuéntenos esa historia. ¿Tú en algún momento has estado eh, al borde de la muerte? Sí sí, sí, sí. A ver, cuéntanos la historia. Bueno, yo tenía fuerte, como... Fuerte, fuerte y claro. Yo tenía como más o menos unos 10 años. Sí. Entonces... Eh, me habían regalado una bicicleta. Bueno, vamos, vamos a, a contestar la llamada y bueno. ahorita seguimos con tu historia. Hola, okay. ¿qué? buenas noches. ¿Quién habla? Ahí. Oh. Oh, oh. se murió. No, no, no veo nada. Estoy buscando aquí para limpiar. Ah, aquí bueno, yo les sigo contando. A ver, cuéntame. Sí, sí, cuenta, cuenta. Bueno. Entonces, me, mi papá me había regalado una bicicleta. Entonces, me acuerdo mucho que le dije a mi mamá que si sí podía salir a montar eh, la bicicleta, entonces me dieron permiso de salir y cuando salí entonces empecé a andar por ahí con la bicicleta y bueno, cuando hubo un momento en que no pude controlar la bicicleta y salté como, como un andén con la bicicleta y fui a dar a una carretera y en un momento de esos cuando yo salté a la carretera venía un, no sé cómo se dice aquí, bus, bueno en Colombia se dice bus, Ah, venía, un, venía un bus y frenó si yo yo yo yo me puse a pensar si si yo me demoro cinco minutos antes y pasas a buseta yo creo que me lleva o sea hubieras muerto a los cuantos años Sí, diez años porque cuando yo salté el andén a, alcancé a atravesar y la buseta pasó por oh. el bus o eso pasó por detrás de entonces si yo me hubiera tardado cinco minutos más en, en saltar eso yo creo que me lleva eh, la buseta. O sea, no llego a la casa. Ok. Mm. Este, y, y sentiste, cuando pasó el bus, eh, dijiste, claro. pude haber muerto. Claro, porque el tipo del, del bus pues pitó durísimo. Y sí. me dijo, oiga, niña, cuidado. Pues claro. Pues, cagada. Exacto, con Así. mucha razón, porque pues no. Así. Pero fue un accidente, porque no pude controlar la bicicleta. Y pum, salté y fui a dar allá. Entonces, no, o sea, fue horrible. Y dije... Por, por poco y, y casi me, me, me, me, me voy a los 10. Uh -huh. ¡Marica culicaga! Así le, así le gritó. No, así me gritó. Híjole, ¿no? Pues sí, uh -huh. pues claro, porque te iba a atropellar. Uh -huh. dice Aquí alguien dice, le pasó, oh, le pasó a un familiar, casi muere, ¿para qué? Pero dijo que solo caminaba y miraba una luz, pero nunca llegó. Esas historias también son, son interesantes de gente que estuvo muerto por algunos algunos minutos no uh -huh. si alguien tiene historias de esas también nos encantaría escuchar ya sea que le haya pasado a, a ustedes o que les haya pasado algún familiar amigo etcétera es la única vez que estuviste al borde de la muerte eh, fue eh, fue la no fue yo tuve otra vez también otra vez uh -huh. El mismo pasó y dijo, culica, no. marica. No, no, no, fue, fue como en un, el borde de como, o sea, me, me gustaba ir con unos amigos a caminar por ahí a las montañas uh -huh. y, y tenía como unos 12 años. Entonces, cuando me fui, iba caminando así como por el borde de una montaña cuando me resbalé y, y empecé a como a deslizarme así y yo veía a mis compañeros que se iban alejando porque, claro, yo estaba cayendo. Sí. Y un momento a otro, pum, paré, como paré de caer. Sí. Y un amigo empezó a bajar despacio, despacio, despacio, y me empezó a subir despacio. Cuando yo ya subí, bajo la mirada, y claro, donde yo hubiera seguido, me voy y me mato. O, o sea, era una barranca. Sí. O sea, hubo un momento en que yo no sé qué pasó, pero frené. Y ahí fue que un amigo bajó y me rescató. Pero si yo hubiera seguido derecho, ¿te imaginas? Aquí no estuviera. <risa> ok. Uh -huh. No, pues sí, si te hubiera sido... Al infinito y más allá. Claro, no, no. Uy, ¿Y qué sí. te dijo tu amigo? ¡Culicaga! ¡Marica! Exacto, pues, sí. Híjole, pues claro, los espantaste uh -huh. porque te resbalaste donde no debías. Donde no debía, no, pero pues es que eso había muchas piedras y cuando yo fui a dar el paso, ¡pum! Me fui. Ok. ¿Y te ha tocado ver a alguien que casi casi pierde la vida? Sí. ¿También? Sí, también. Manches. Y la salvé. Ay, ah, a ver, a ver, cuéntanos esa, que salvaste a una persona y le dijiste, culicaga, marica. ¿Por qué? No, pues, pues no, marica tampoco, <risa> pero ¿cómo sí. ¿Cómo fue que, que, esta historia donde salvaste a una persona? Pues, era mi tía, era una tía, una hermana de mi mamá, entonces, eh, todos nos fuimos de paseo, y, bueno, mi tía no sabía nadar, pero por valiente le dio por, por irse a nadar, y que no sé qué, y sola, y bueno, se fue. Entonces todos estábamos eh, como en una reunión y ella se fue a nadar, supuestamente a nadar, ¿no? Pero no sabía nadar. Cuando yo noto que yo me asomo y no está ella en la piscina, entonces yo dije, ¿qué pasó? Entonces me fui a mirar. Cuando la veo es así, flotando. ¿Estaba flotando? Sí. ¿Boca y arriba o boca abajo? No, boca abajo. Y entonces yo llegué y la... me fui al borde de la piscina me lancé y la agarré así como el cabello y la saqué. Cuando la saqué, dio un... un o sea, como que aspiró. Como un respiro así. Y todo su rostro estaba morado. Yo creo que ya había durado no, tiempo ahí. Uy, qué feo. Estaba morado, morado los labios. Yo dije, por poco, si no estoy, se muere. O sea, ella se muere. La saqué y cuando la saqué, ella respiró. Botó, botó agua, agua, obviamente, Ajá. pero... Eh, Decía que la cabeza le dolía mucho. Uy, Entonces, no. cuando a ella la llevaron al médico, se dieron cuenta que por la falta de, re, de respirar, sí. se le rompió una vena en, en el cerebro. No manches, ¿y qué pasó y para eso? Le dio un trombo. Entonces, ella duró un buen tiempo que no recordaba. Mira lo, lo, lo increíble. Ella cuenta que cuando eh, ella se ahogó, sí. que empezó como a, a irse, como a desmayarse. O sea, que fue muy tranquilo. Sí. Pero... Eh, que el, el, el, el, los, ella decía que no, que le dolió la cabeza fue cuando salió del agua, o sea, el trombo ya lo tenía ahí. Ya. Y eh, no no no recordaba absolutamente nada. Yo le, hasta el día de hoy, no recuerda nada. Y eso. ella no quedó mal, es, es decir, tiene todas sus, eh, pues, eh, sus, sí, mov sus movimientos, ya Sus está motrices, bien. Todo bien, sí. piensa bien, piensa sí. bien. Pero mira lo curioso, eso es lo curioso de la muerte, mira cuando yo creo que pasa eso cuando suceden accidentes o cosas como en el cerebro o algo así el cerebro automáticamente anula lo, el accidente vamos a, a, a contestarle a gabriel aguilar ahorita nos sigues contando sobre esta tragedia hola quién habla digo bueno gabriel buenas noches cómo estás ¿Qué onda? ¿Cómo hola hola hola andrea verdad hola gabriel bueno Hola, a Andrea le mandan saludos. Tú, hola, le mandan saludos mi gatita que dijo... no me Paola. Paola. No, no, la ¿Cuál? gatita de que le espantaba a su mamá. ¿Qué ah, su la mamá gatita. Que le... no, ah, no la que, Con la que me quedé ganas de oír. ¿eh? Miau, miau. Ajá, exacto. Ah, <risa> bueno. Oye, hola, pues te voy a platicar dos cosas. La ¿Sí? segunda sí es algo que me pasó a mí. La primera fue la que me pasó, como dices tú, de algo que nos no se haya pasado, ya que le tenemos miedo este, en la vida, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, pues yo tenía 18 años y trabajaba en una empresa. Estaba yo ya tocando en grupos de rock, me acuerdo en aquel tiempo. Sí. Y este, teníamos ese día una tocada, pero aparte porque era mi cumpleaños. este Hace hace 30 años. Cumple 18 años. Entonces, me puse a trabajar y laboré fuertemente hasta que yo salí a las 6 de la mañana y me dejaron venir a las 5 de la mañana. Sí. Entonces, este, yo traía un carro en aquel tiempo, pues era un, un volar, me acuerdo, un dar no lo sé. Entonces, yo vengo y me quedo dormido. Y aquí por donde está la gente de Monterrey al conocer que está el, el Parque La Pastora, no sé si lo conozcas. No lo conozco. Este, eh, hay una curva, una curva muy pronunciada y ahí, este, me quedé dormido, me subí a la curva y pues estaría al cinturón de seguridad y me aventé cinco marometas en el carro. Se dio vueltas el carro. Sí, subí una rampa y el carro giró Haz de cuenta cinco maromas. O sea, porque te quedaste dormido. Me quedé dormido, pero te voy a decir la verdad, cuando yo despierto y son cosas muy extrañas de todo lo que nos pasan. Yo cuando yo iba dando vueltas, había un silencio. Y yo pienso que ese silencio, o sea, no se escuchaba el carro, pa, pa, pa, no, no se escuchaba nada. Sí. Entonces, yo pienso que cuando ese silencio aparece es cuando te vas o te quedas. Uh -huh. Porque no escuchaba nada, no escuchaba nada. En cada vuelta, cada vuelta era ver, ver, ver, ver, ver, pero no, no escuchaba nada. Y no nada. sentías golpes, ¿No te, no te empezaste a uh -huh. golpear yo traía el cinturón de seguridad y te digo donde mm. voy dando maromas, maromas, maromas este, eh, haz de cuenta que no sentía golpes eh, pero sí giraba lo que viene siendo, no de, pues obvio ¿verdad? de lado va el carro de lado porque se fue de la izquierda y lo he hecho como unas 4 mm. o 5 metros haz de cuenta que del lugar de los hechos llegué a avanzar como unos entre 150 metros de tanta vuelta pues, lejísimos, Cómo crees sí, bien lejos, porque como que subió una rampa, digo, la gente que la conoce está por el lado de acá de Loy cavazos se de, o sea, de cuenta, subes. Es como si me hubiera subido una rampa y saltara y volara como que me quedé dormido. Okay. Entonces, Ajá. sí, dime, dime. No cuéntanos, cuéntanos. Sí, entonces yo termino, termino de, de, de girar, eh, y, y empiezo a escuchar lo que ven siendo carros pasando y cosas así pero anteriormente no se había escuchado nada okay. me di cuenta que yo este veo que puedo salir me quito el cinturón pero antes lo, lo único que la regué fue que cuando antes de que el carro parara yo saqué la mano por por mi lado izquierdo y ese lado izquierdo se me salió la mano y fue la única que yo me raspé uh -huh. pero me la quebré pero no me no me pasó nada ¿sabes? Entonces, yo veo que puedo salir por el lado del copiloto, pero por la ventana. Sí. Y yo me asomo. Pues yo, tío, yo mido un 86, me asomo y veo todo afuera, y el carro prendido y todo. Y ya después te digo de ahí, lo, lo, lo que te digo, se me hace así como que importante. Es ese silencio que se, no sé si la gente, yo creo que todo el mundo le ha pasado un accidente. Y es un choque donde hay un silencio y donde mm. yo digo que, que te vas o te quedas y pues ya de, de ahí este de ahí pues me fui a pedir ayuda en unas casas ahí que están tan bonitas no me ayudó nadie pues yo no me veía pero iba todos sangrando, traía una playera blanca tú crees pero los autos este, no se detuvieron la, la, no sí, había gente de, de hecho de hecho este fíjate que pasó mucho rato que yo a lo mejor en lo que no salí o en lo que pedí ayuda el, no pasaban muchos carros uno que otro y sí veían pero no se paraban y yo brinqué a una escuela a ver si podía echarle una moneda a un teléfono en aquel tiempo pues teléfono de moneda no había de que celulares y cero. total este voy a unas casas no me ayudan pero yo no, yo no veía la magnitud del problema yo traía una playera blanca y traía un pantalón de mezclilla y yo traía el pantalón roto desde enfrente hasta atrás cuenta uh -huh. o sea, pues, no, no me entiendo después me salió un golpe también en la cabeza pero te digo, yo tuve que regresar, regresar aquí a casa de mi mamá, y como pues yo venía al jale, ya estaba oscurillo. Llegué y le dije, mamá, ¿sabes que tuve un accidente? Que me diera dinero para, para arreglar. Sí. Oye, pues no me voy caminando a la avenida y le dije un tránsito, va, le dije, oye, ¿sabes que tuve un accidente? Ando en paro y me y paro un camión, ahí voy en el camión con la mano sangrando, la playera en el sangre, el pantalón roto, mm -hmm. pero yo no, yo no, sentía nada, o sea, yo andaba con una adrenalina mientras llevo, sí. está el tránsito, está la grúa y arreglé todo, mm -hmm. me traí el carro aquí a mi casa y lo voy viendo y me van viendo mi familia y yo hice todo, llegué y me acosté en mi cama y me fui para atrás, ya no supe ni, ya nomás eh, desperté con la mano hinchada y con un parche en la cabeza y y, este, y pues de ahí en adelante Pues no he tenido otro accidente Pero te digo, ahí sí la, la vi cerca Es, es muy feo eh, eh, ¿De ahí no te dio como miedo La muerte? Me, me, me dio miedo Fíjate que no, no tengo miedo a la muerte Te lo voy a decir ahorita por algo que me está pasando este No tengo miedo a la muerte Pero sí me dio miedo manejar Después de eso tardé un tiempo Para volver a, a, manejar, a manejar Un poquito de miedo a manejar Claro. Y, y, este, y pues así pasó esa historia y pues ya de cuenta que de ahí pasó todo. Y tengo una hipótesis que estuve leyendo, cuando una persona dice que muere y ve un camino, ese camino que ve de luz viene quedando junto con la reencarnación. Porque una persona que yo conozco dijo que él vio esa luz y hace cuenta que regresó cuando regresó nos platicó que él veía gente de blanco cuando iba saliendo de esa luz ok, entonces este, la hipótesis que él me platica dice que cuando uno muere nace otro, o sea sí. que cuando tú, se escucha un poquito como que de risa va, pero él decía, yo pienso que cuando tú ves la luz, ves el camino de la luz y pasas esa luz nace un bebé, o sea como si saliera uno de una máquina de nuevo o que sí, claro. Es... Es eso, ese es el comentario que me diste. O sea, ¿tú crees eso? De que si mueres y que caminas hacia la luz y cuando llegas a la Exacto. luz, estás naciendo. A nacer? ¿Sí crees Exacto, que, pues, que pues, suceda? A nacer. Ay, no, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que se pueda, se pueda suceder así? No sé, yo no sé. Pues, pues eso es como si sí, uno cree en la reencarnación, ¿no? Sí. Pues no. O sea, yo, ¿no? ¿Tú, tú no crees en la reencarnación. No. ¿Tú crees que nos morimos? Sí, bueno, no, que no, nos no morimos y ya no. O sea, que nuestro espíritu, alma, eso se transforma. Más no volvemos acá. Ay, qué feo. Bueno, eh, cuéntanos la otra historia, Gabriel. Sí, bueno, la otra historia es, es parte de mi vida. Hasta ahorita te voy a dejar así como que un poquito asustadillo y a toda la gente. A yo tengo un problema, este, yo hace cuenta que aparentemente nací diabético. Entonces, tú sabes que con el tiempo se va deteriorando muchas cosas. Y a mí me tocó ahorita, eh, hasta hace dos años, eh, es empezar a batallar con la vista. Ok. Entonces, este, yo me traté, me, me hicieron cirugía láser, estuve bien hasta el diciembre del año pasado. Y hace como unos, qué será, por ahí por marzo, empiezo a tener más problemas de la, de la visión. ¿Sí? Empiezo a tener sangrado, tuve depresión, tuve un, un problema de la vista, lo que viene siendo, no, me, me explotó la presión del ocular, ¿verdad? Y, y pues en esos, en esos tratos y tratos y tratos, pues ya me dicen que no, que no tiene solución. O sea, vas a perder la sí, vista. Veces. Sí, voy a perder la vista. Eh, bueno, no creo perder la vista, pero sí le tengo miedo a eso. Okay. Ese es mi miedo, porque ya ves que no vas a poder trabajar, no vas a poder esto y lo otro. Pero te digo, yo creo que no voy a perder la vista. ¿Por qué? Porque hace como unos tres meses que me dijeron y de hecho los oftalmólogos que no son retinólogos porque mi problema es retinopatía diabética, a lo mejor varia gente conoce es esta, por diabetes, diabetes es por diabetes, ajá okay. entonces okay. Este, haz de cuenta que me mi miedo es ese pero eh, ya cuando me dicen los doctores, los doctores de, de, me dijeron que ya no tenía solución entonces yo pues no me agüito, pero yo me, yo me agüité cuando yo tenía depresión me quedé solo y x o y y y pues ya no quería vivir, ya ves que una depresión es muy horrible, ansiedad y depresión juntas, Sí. Es, es una cosa horrible, pues tío, te pasa a ti. Yo la en realidad, este, tomé un tiempo medicamente y me ayudó mucho. Oye, pero cuántos sí años me, tienes? Yo tengo cuarenta y ocho años. Cuarenta y ocho años y Ajá. estás muy joven para tener esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que te digo que así fue mi, mi problema de nacimiento, entonces a lo que yo he estudiado o lo que he visto es, por ejemplo, si tú llegas a padecer a los 25, 30 años diabetes, te tarda de 8 a 10 años para que te empieces a dar algún problema, ¿sí me explico? Si te da diabetes a los 50 años, 55 años, sí. es que tú hasta los 70 puedes tener algún problema de visión, de riñones, de okay. ese es el, el detalle de la de oh, la enfermedad okay. y entonces yo estaba bien te digo nada más porque tuve problemas familiares y pues me caí en la depresión y me quedé solo en casa y me quedé sin familia y cosas así pues me caí en depresión y me pasó todo eso, fue muy rápido me decía a los doctores que la presión de mis ojos no estaba bien pero te digo, ahí va lo que te digo, o sea yo no, no creo no creo y después yo creo que te lo puedo platicar abiertamente porque a raíz de que me dan la solución de que ya no había que ya no había solución. Es que conozco una persona. Esa persona este, me regala una biblia sí. y me empieza a decir que, que lea la biblia. Y le digo, sí la leo, no creas que así me gusta leerla más. No te digo que voy a algún lado, un culto o algo, no. Simplemente yo la leo porque mi mamá me inculcó leerla y ella cree y todo. Entonces yo creo mucho, ya ves que se ha escuchado mucho que, que Dios no existe, que Dios es un y que, sí. que todo dura, todo sí. eso, es, eso es lo que te revuelve, pero yo sí creo en Dios. Entonces, a partir de eso, que conozco a esa persona, eh, le doy gracias a Dios porque me dice que no, que no me agüite que le eche ganas, que siempre hay una solución y el único que lo puede es Dios, ¿verdad? Jesucristo. Sí. Y, y no te voy a mentir que después de lo que me pasó he tenido mejor sin tener ningún tratamiento ni nada, este yo ya no veía con mi ojo derecho pues, ¿Cómo eh, veías? Que, que, ¿Cómo es eso de estar perdiendo la vista? ¿Se vuelve ah, negro todo ah, o se vuelve como una capita que te ves, bor que ves borroso? Mira, haz de cuenta que ahorita este, cuando empiezas tú tienes un sangrado que te empieza a cubrir tu ojo, no tienes ningún problema para ver, nomás ves ahí como moscas flotantes, la que le dicen así de, de sí. la sangre, ¿verdad? Sí. Entonces, fue lo que se trata, porque los vasos sanguíneos del ojo se hacen más gordos y cosas así, y tienes que darle láser para que. Pues sigue, sigue, sigue avanzando, entonces, este, eh, lo que seguía para mí era una difectomía, que también te meten un tu lente y así, pero no me he hecho eso, entonces. Que digo, me, me, me quería seguir haciendo exámenes, pero me dice la señora que ya no, que, que yo crea en Dios. Y ahorita estoy bien confiado porque, te digo, el ojo derecho empezó a que se vio todo borroso y luego se vio una mancha grisácea que se vuelve negra en la noche. Y de día te da chance de ver un poquito borroso. Pero ahorita ya el ojo derecho lo tengo, el aro de alrededor, yo ya puedo ver mis manos así al lado derecho de los aros, ya se me quitó, se me está quitando la mancha, nada más en el puro ar, y el ojo izquierdo, yo ya veo, con la parte de abajo, levanto la vista y veo a mi madre, puedo cocinar, ya puedo ir a hacer todo lo que tenía. no podía hacer. Oye, pues es que si estabas muy grave entonces, ya estabas perdiendo sí, la vista. Sí, ya te digo, los mismos, los mismos doctores dijeron que no, ocupaba operación porque ya no tenía caso, Uy, no. Entonces, entonces te digo, este, yo ahorita, pues mira, ahorita estoy en un Porsche en la casa mi me mata completamente oscuro, y te estoy viendo el boiler, te estoy viendo las cosas que están hacia atrás, la mecedora, el barandal, la luz mercurial, que es lo que no veía. Ok. Entonces. Entonces, entonces estas, estas digo, transmisiones, eh, ¿desde cuándo las eh, escuchas o ves o cómo? Mira, va? yo. No, pues yo, yo te veo desde casi tus inicios, te conozco desde tus inicios, pero mira, ahorita lo que hago, por ejemplo, tengo el celular, te estoy viendo en Facebook y le digo, nadie se anima a llamar, pues déjame, hablo, ¿verdad? ya ves que tengo varias que que hablar y tengo muchos relatos. Claro. Entonces, me salgo de Facebook, busco el WhatsApp, este, eh, le hago un script shop a mi celular, lo hago en grande y ah, aquí está, hola, no tengo como miedo el nombre. Busco y luego ya este, puedo ver ya el telefonito, no lo veía antes con una mm -hmm. lupa cierto el telefonito y más Ok. Y, este, y luego ya me salgo y ya vuelvo a buscar, contando en el teléfono donde me era esta Facebook, y a y vuelvo a la transmisión. Pero te digo, yo le tengo miedo, no a la muerte, porque digo yo ya la viví esa vez y otras veces más. Y le tengo miedo a esto porque yo quiero superarme, porque te digo, yo ahorita vivo con mi madre, es inválida, y pues yo también malo, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿En qué trabajas, mi hermano? Eh, yo anteriormente de dejar esto hace dos años tenía mi negocio de reparación de celulares y tablet uh -huh. y todo eso. Sí. Y, y pues ya pues ya no puedo, pero yo creo que pronto voy a poder, te tengo que contar la historia de Oscar ya te estoy cambiando a Pablo, ahora eres Oscar, <risa> cal, cal Pablo. a Pablo, te tengo que contar la historia más adelante, para estar en contacto ya cuando te diga, sabes que Oscar? lo veo perfectamente, Ok, bueno mi hermano, pues te agradezco Gabriel que, que nos cuentes tus historias, que nos digas sí. a qué le tienes miedo deseamos que te recuperes, que estés bien y que ese miedo este, se, se extermine porque tú vas a poder ver Okay, sí, es, es, es la idea y es la fe que tenga cada quien el universo es muy grande yo aprendí a, a decir que lo que tú hables es lo que se cumple lo que tú digas y que le digas al universo ¿sabes que necesito esto uh -huh. te lo va a dar, porque Dios yo he ocupado dinero para la escuela de mis hijos y me da exactamente lo que ocupo sin que me sobre ni que quien falte y te lo digo no para que la gente diga, ah, este es religioso en realidad yo no he ido a ningún culto yo era católico pero ya no fue a las iglesias pero te digo, a Dios lo tienes que sentir, si tú lo sientes si tienes mucha fe en que algo va a ser y que vas a salir adelante por lo que te digo, yo me siento bien todavía físicamente para pues, seguir trabajando necesito salir de esto y voy a salir de esto muchas uh -huh. muchas este bendiciones te sí. mandamos mi hermano muchas gracias que estés muy bien y bueno, gracias por pues, platicarnos esto y conocerte sí. más a fondo, gracias Gabriel ah, bueno, muchas gracias conozco cómo eres tú de humano aparte de buen investigador y este y casi no veo a nadie, o sea, estoy esperando tu programa y luego le hago hoy no transmitió, como no me metió al grupo de los morollos para saber, pero bueno, aquí voz Voy a, voy, métanme al grupo de los morollos para decirles si voy a transmitir o no también. A mí no, no me han invitado al grupo de los morollos, pero bueno, gracias, sí, no. gracias, ahí estamos en okay. contacto. Nos vemos un saludo a todos y que estén muy bien. Bye, Muchas Gabriel. Bye. Bye, nos vemos Andrea. Bye. Bye ahí tenemos a Gabriel con esta historia que, uy, pues se siente muy feo eso, uh -huh. Alejandro Chávez nos mandó 20 pesotes, gracias Alejandro, dice, yo le tengo miedo a la electricidad y a las alturas, sí, sí también da miedo uh -huh. la electricidad, sí, a mí me da mucho miedo la electricidad, fíjate, la descarga sí. Eléctrica, sí, sí, me da miedo eh, los cables, uh -huh. o meter mano ahí a donde haya corriente eléctrica, uh -huh. Eh, a las alturas no tanto pero yo sí, yo sí a sí. las alturas también yo sí si sí, yo me hago el borde de algún lado me da el mareo sí. y uy no me da miedo que me, me vaya sí uh -huh. híjole, sí uh -huh. fíjate que ahí en, en China me parece hay algunos puentes estos que aparecen luego en videos que, que son de cristal uy no yo no sería capaz de pararme ¿También? en eso eso sí, ¿eh? daría, te daría mucho terror Uy, sí. Buenas noches, Face ¿Cómo estás? Bienvenido, mi hermano Gracias a toda bien. la gente que está apoyando esta noche Mi hermano, ¿cómo andan? Yo andando muy bien, gracias Qué bueno, qué bueno que estés bien ¿Nos quieres platicar a qué le tienes miedo? Sí, de hecho Lo que dijo ahorita No recuerdo quién mencionó Ah, el señor ese, el, de las alturas La neta, yo también, las alturas Las jeringas y las cucarachas. <risa> a las jeringas, a las cucarachas y a las alturas. Sí, de hecho, he matado arañas grandes, eh, viudas y todo eso con el puño con la mano. Eh, ratones igual, hasta casi que los piso. Sí. Pero una cucaracha, cuando la mamá de mis niños vivía conmigo, le grité del baño. Me dijo, ¿qué? ¿Qué? Me lo mataron una cucaracha. <risa> Uy. Te no, miedo empezó a reír, pero me dan un pobre, ¿en serio? ¿Qué es, lo que te, ¿Qué es lo que te da miedo de la cucaracha? Porque pues es un insecto, es un, un animalito que no hace nada. Pienso yo que fue a partir de... Creo, no estoy seguro, la neta, porque antes los veía y como que, pero ya de años para acá como que me da temor. Sí. Eh, antes, bueno, viví en Guadalajara de seis años. Um, y allá en el sur todas las cucarachas son enormes de esas, de las que vuelan sí. a, acá en Tijuana son más comunes las pequeñas, ¿no? en las cocinas, pero también hay de esas voladoras sí um, varias veces, de hecho fueron dos veces las que maté las cucarachas así en, en, a nivel de suelo pero en la pared, pegadas en la pared eh, las maté como con la punta del pie y me brincó Ay. todo el contenido de cucaracha a la cara yo no me así, uh... o sea, pero es como miedo o es como asco entonces, porque aquí la gente dice que dan asco Uy sí, la, la, el color, uh, no sé creo que sí es, es asco, pero no sé si el, creo que sí es entre los dos, no sé es una mezcla rara, luego eh, allá mismo en voy a dejar, se me metió una abajo de la camisa, y dije ay caray que traigo, porque sentí como que me caminaba algo, y otra vez sentí y yo, ay caray, me paré de volada y sobre la pared me estaba pegando el lomo Sí. Quedé con una peste horrible, horrible. Y es, desde esa, de hecho, creo que sí, desde esa vez me empezó a dar como que pavor. Eso, las cucarachas. Eh, y allá en Tijuana, por la cara a dormir y todo, ya. ¡ah! Allá en Tijuana hay muchas cucarachas. Pues aquí en la casa, solo en la parte de atrás, pero porque hay este, mucha hierba, hay muchas hierbas, sí. pero no son tantas. O sea, limpiando la parte de atrás, no hay. En la cocina, pues sí sale, ¿no? Lo normal, una que otra, pero de las pequeñas. Eh, las grandotas son como más, no sé, mutantes, odio. Las que, las cucarachas que vuelan. ¿Y le tienes miedo también a, a la altura, dices? Sí, la altura. ¿Y, ¿Y a qué? Es? ¿Y a qué más? Lo peor de lo peor, de lo peor, son las jeringas. Ah, las jeringas, ¿por qué? Bueno, que sientes que te hacen daño las jeringas. No, pues obvio no que curan o son para lo que son, o evitan cosas, qué sé yo, pero siento feo el, el piquete, y luego a veces ya ves que hay algunos líquidos por que duelen, que se sienten, que te duelen o te entonces en el brazo o la ¿no? Sí, a sí, ver. Y este, de hecho, igual también ver que vacunan a alguien también como que me oh, cosa. Oye, y entonces, no, no. en estas vacunas que, que fueron de la pandemia, ¿sí te vacunaste? No. No, no, no. ¿Por te dio de miedo? De... ¿Mande? Porque te dio miedo la inyección, por eso no te vacunaste. De hecho, fue más por no investigar dónde lo estaban haciendo. <risa> por prueba. <risa> a, a, a mí me pasó lo mismo con la preparatoria, con el servicio militar. <risa> Yo nunca supe nada. No, no, y... me aquí, allá, allá. no, no sé. <risa> Una vez creo que, creo que fue la prepa que... No fui a la prepa porque no supe cuándo eran inscripciones ni uh. nada. Creo que sí. <risa> Ay, no. Ay, de hecho, rey, todo en... No, pero eso sí, no fue bronca mía. Eso sí fue de ellos. Eh, cuando pasó esto del... Del... Bicho. Sí. Este... Yo estaba trabajando. Era... Auxiliar del supervisor del turno de noche, como les comenté otra vez. Sí. Y el doctor, me, porque a mí me dio esa cosa, ¿no? Duré este en la casa tiempo. Sí. Y el doctor del, del trabajo me decía que volviera, la enfermera que no, uno que sí, el otro que no. Y dije, ah, bueno, pues me hago voy otra semana. ya cuando volví <risa> me habían dado de baja. <risa> Oye, pero actualmente to, todavía para los rezagados todavía hay inyecciones, que creo que yo, hay vacunas, creo que sí. Pero ya para nosotros, porque según primero habían dicho que era nada más para personas de la tercera edad y niños, ¿no? Pues yo, bueno, no tampoco tengo la información, pero bueno, eh, estamos hablando de que te dan miedo las jeringas. Entonces, eh, También, hecho, en algún otro momento que necesites una inyección, ¿qué pasa? ¿gritas? Si te inyectan, ¿gritas? De hecho, como esto, bueno, como esto que les voy a contar, han sido como unas cuatro o cinco veces, si no más, que... Sí. Por ejemplo, cuando me enfermo de la gripa, me tumba y me da mucha calentura. Eh, al igual que cuando me enfermo el estómago, son las dos cosas que me tumban, me tumban, me tumban y, y es de inyección. Este, las veces que he ido al seguro sí. son de acuéstate ahí, descubre la nalga, ¿no? Sí. Me acuesto y estoy de... ay, qué bueno, ay qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y cuando me van a picar, le digo, no, perece, perece, perece y pongo la mano. <risa> y así como de... <risa> y ándale, pues ya... Y otra vez me la pica y me dice, no, espérese. Y de tres, cuatro, así me dicen, ah, ahorita me hablas cuando estés listo que no sé qué. Y me dicen las enfermedades tan grandotes, tan miedosa que no sé qué. Y yo, ah, me dan miedo. ¿En serio? Y de hecho, este... Pero las venas sí te las inyectas, ¿no? pues Las venas sí te las inyectas. De hecho, también se me esconden cuando cuando me van a, de las que están en el hospital y que me meten catéter, sí. Sí si me han dicho que si estoy nervioso, tengo miedo, yo, pues sí, me vas a inyectar y dicen que sí, se me se me esconden, se me tapan las venas de miedo. Y sabes, creo y que hecho... las las inyecciones de la rabia, o sea, cuando te muerde una rata o te resgaña un gato, un mapache, un perro, para las inyecciones de la rabia, me parece que te las inyectan en el ombligo o en la espalda. Oh. En el ombligo. En el ombligo... Oh, estoy sintiendo fuego, no me imaginas. Te imaginas el dolor. Se ha eh, de mi... estar, <risa> se ha de estar, este... Ya se ha de estar diferente, por decirlo así. Una inyección en el oh, ombligo. En el ombligo. Oh. De hecho, cuando estuve, una de las veces que estuve en el hospital fue porque me atropellaron. De hecho, también eso les iba a contar. Ajá. Y bueno, hay otra, que estuve, tuve un derrame en la rodilla y es un jeringón, oh, feo, feo, feo, se me hinchó la rodilla, machín, es ¿Por chico. qué mucho se, se te hinchó la me rodilla? He hecho, tuve un derrame, eh, de uh -huh. repente un día cuando me levanté para ir a la prepa, sí pues ya sabes, ¿no? Te sientes en la cama, te quedas viendo el piso un rato, es no. lo que te sientes como <risa> okay. y te paras, ¿no? Y sí, sí, sí. y tenías bueno, tenía la rodilla hinchada. Ya tenía días con que me dolía la rodilla cuando pisaba poquito. Pero esta sí. vez estaba así, como te comenté. Me senté y me quedé así como que era... y dije algo y vos, ya es hora, voy a aprender el boiler. Cuando me paré, ¡pum!, azoté. Oh. Eh, fue cuando sentí la rodilla sí, pues sí, sí. Estaba gritándole. Estaba gritando para que me levantaran y me dio la rodilla al hospital. Y sí, no sé qué fue derrame, de no sé qué cosa. de lo como un líquido. Eh, no sé, sabes, yo creo que es la vida de caricatura ¿no? O película de terror La jeringa de varios centímetros De plástico Uy. también Ajá, ¿qué ¿Te eh, extrajeron el líquido? Eh, sí, entre el, en el doblez de la rodilla pues, La articulación Sí. Eh, sentía como entraba la jeringa Y así de, ay caray Lloró mm. horrible eso eh, De hecho nada más no lloré porque la enfermera Estaba muy guapa <risa> <risa> Que la enfermera estaba guapa <risa> Como siempre una vez que me atropellaron, ya sí. eh, sabes que <coughs> hubieran tenido dos países ahorita. Estaba partido a la mitad. Te atropellaron. Eh, eh, sí, de hecho fue ahí mismo en Guadalajara. Eh, yo vivía casi. Bueno, sí es parte del centro histórico de Guadalajara. Oye, entonces a ti sí te sacaron los líquido, el líquido de las rodillas. Sí, pero. Prácticamente no sé sí si lo vendieron como dicen. <risa> Se quedaron con Se tu lo líquido. líquido Se o sea, <risa> le hicieron brazos. brazo <risa> <risa> Ok, entonces luego te atropellaron. Sí, ¿Es hecho, es? sí, ya estaba en la, en la prepa. ¿Sentiste no, que ibas, ibas a morir? ¿Sentiste esa vez que morías? Sí, digo que... Ah, de hecho, tú ya fuiste al Panteón de Belén, ¿no? Ya, ya. Ah, pues de, de hecho, de en la calle que me atropellaron, sí. se ve en la puerta del Panteón, de, de, la Panteón <ríe> de Belén derecho, derecho, derecho. Ok, ya sé cuál calle. Ya es que está, está la de... No recuerdo, de, ah, pues la calle de Belén, Pino Suárez... Eh, un Eugenio Parra, a, General Artiaga. Bueno luego, y el hospital, lo, luego ajá, nos das el bueno Google hospital. Maps. Este, dinos por qué eh, te atropellaron. Si esa calle no, no transitan muchos carros a alta velocidad. Pues por y yo y el chofer. ¿Sabes cuál es el colmo? Sí. Que fue una ambulancia de lista que me atropelló. Ay, no puede ser. <risa> ¿Por qué hiciste? qué hiciste? ¿Te cruzaste en la calle? En la prepa fue de, ah, no, no, me dice, te atropellé y también te llevó. Y así, eh, no es no sé si gracioso, por dentro sí me estaba riendo, la verdad. Oye, pero ¿qué? ¿Tú te atrasaste sin fijarte? La verdad, sí. Aquí en Tijuana se hace mucho lo que es, bueno, es muy conocido por... Modificar carros o arreglar carros, así, ¿no? Eh, y esa vez yo iba en el mismo sentido uh, de dirección de los carros, ¿no? Sí. Mientras iba en el sentido contrario a los carros. Ok. Yo iba cruzando del lado derecho. Sí. Y el carro podía dar cuenta a mano izquierda de él, ¿no? O sea, nos íbamos a encontrar. Si él daba vuelta, me iba a encontrar. Y de sí. hecho fue lo que pasó. Eh, pasó un carro, un, un Volkswagen. No sé si recuerdas, eso es los del Mystery Machine, del Scooby-Doo. Sí. Pero estaba recortado, o sea, era una cosita hermosa, estaba bien bonito el carro, modificado, muy bonito. Y yo crucé y me, estaba, me le quedé bien así como que, ah, no manches, está bonito. Sí. Y luego dio vuelta la ambulancia, eh, terminé abajo de la llanta. Eh, lo que recuerdo es de que me arrastró, sentí que fueron muchísimos metros. Uy. Pero... Ese tubo nunca lo había visto abajo de los carros. ¿eh? Era un tubo de, parecía de cerco. O sea, ibas rodando eh, abajo de la, de, la, de la ambulancia. Sí, haz de cuenta que yo iba del lado de, en la llanta del chofer. No sé cómo le llaman allá, salpicadera guardafangos. Sí. Eh, yo traía el cuerpo de la cintura hacia abajo, abajo del carro y de la mm. cintura hacia arriba, afuera del carro, ¿no? No manches, Entonces, te pasó por lo, la panza. Sí, y cuando iba, estaba acostado, tenía mi rodilla izquierda. Ajá, la rodilla izquierda me estaba empujando se tuvo, pero empujando, literalmente empujando. Entonces, yo pues iba arrastrando lo que era la espalda la parte izquierda, y la nalga, no, perdón, mm. derecha, y la nalga derecha también, en el piso. Yo sentí que fueron muchísimos metros, y le iba pegando yo en el picadero y gritándole, dije, eh, párate, párate, párate, y... Mm. Fueron varios metros lo que me arrastró. Entonces, gente vio y se le atravesó de, ¿estás eh, ¿no viendo pendejo? ¿Qué, qué estáis ahí? ¿Qué no sé qué? Y, y el señor, pues, se bajó, ¿no? Y yo abajo de la ambulancia. Nomás se bajó y me dice, ¿estás bien? Y yo así como que, "No mames." ¿Es en serio no, que no, se preguntó que si no, estabas bien? No. Estoy atropellado. <risa> sí, nomás se puso como medio cunclillas, con, con las manos en las rodillas, y me dijo, ¿estás bien? Y yo de, no manches. Total que eso fue lo que tuve en la espalda y Oye, la carga fue quemadura es, de tercer grado. Me hicieron cirugía, de hecho. Quemadura y, de tercer grado. Ajá, fue profundo porque fue me arrastró contra el, este, el asfalto, contra el pavimento. ¿Y esa pero, misma ambulancia no, sí fue la que te llevó al hospital? Es lo, la carrilla, pero no, llegó otra. Y de hecho era de la Cruz Verde, creo, o de la Cruz Roja no recuerdo. Okay. Pero me atropelló una de Liste. Y, y cuando ibas crees, rodando abajo de la, de la ambulancia, no ibas pensando en tu familia, y que cuando eras chiquito. Y... De hecho, sí. Sí. Lo que, lo que... De hecho, me acuerdo más de lo que estaba pensando que de lo que estaba haciendo, pero sí, me, de lo último que me acuerdo fue que le empecé a pegar y a gritar. Uy. Pero cuando iba arrastrando, me pasaban imágenes en la cabeza así, de ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, una tras otra. Me pasaban imágenes. Como fotografías. De mis, hijas, de mis carnalitos. De mi, de mi jefcillo, de Tijuana, me pasaban imágenes de mis cerros, okay. de mi familia. Y este, entre esas imágenes me aparecieron muchas imágenes religiosas. Eh, Budas, Cristos, Marías. Eh, me aparecían un montón, de hecho hasta oh, medo un cabrón, me acuerdo que vi, vi muchas imágenes religiosas también. Qué raro. Eh, y a lo, lo más raro, yo no soy. Creo en Dios. No sé quién sea, pero creo en Dios. No sé si sea Jesús, Buda, quien sea. Pero yo creo en Dios. Y lo más raro, que a lo último me quedó una imagen del Sagrado corazón. Yo mm. me quedé acá. ¿eh? Okay. De hecho, cuando estaba todo, cuando había pasado el accidente, mmm, nomás estaba así como que picotando. Vi a mi jefita muchas veces, a mis carnales muchas veces. Eh, imágenes de Tijuana también muchas veces. Y de hecho, pues, no sentía nada, ¿no? Bueno. ya hasta cuando, de hecho, llegó mi tío por mí y me dijo, ¿qué pasó? Me agarró la mano y fue cuando empecé a llorar. Okay. <ríe> fue cuando empecé a sentirlo, el pie, eh, la larga, la espalda, todo, todo, todo. Sí. Fue, fue feo, fue muy feo. ¿Y ahora le tienes miedo a la muerte? No, honestamente no. Morir quemado y ahogado, sí. Pero la muerte en sí, no, no, no. Ok. Es lo más feo, ¿no? ¿No crees tú? ¿O cuál, para ti, ¿cuál es la muerte la más fea? Ahorita vamos a platicar de eso. Vamos a platicar de, de esas cosas. Bueno, mi hermano sí, Face... de hecho, llamado y ahogado, pienso que yo soy más peor. Y ahorita te iba a decir al principio, este... Eh, clasista, burero y gacho, callaste a la muchacha, ya iba a empezar a hablar. <risa> <risa> <risa> ya luego, me insultas, mi hermano. Ya luego me insultas. Te mando un abrazote, mi hermano. Saludos. Saludos mi hermano, cuídate mucho eh, y nos en el aeropuerto. Ahí estamos. Saludos. ¿Sale? Bye. bye. Bye bye. Fíjate que cuando este, cuando eh, Vietnam, eh. Había las protestas porque fue dividido en Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y en estas protestas de los budistas eh, se inmolaron y hay una escena muy famosa eh, de, de un budista eh, quemado, quemándose, solito se, se quemó. Uh -huh. Él está sentado en flor de loto y está incendiándose completamente y él no grita, no se mueve, no, no hace nada. Simplemente sigue estando como en meditación y está ardiendo todo lo que da su cuerpo. Oh. Es eh, una imagen impresionante, increíble. Es una imagen histórica. Y, y hablando ahorita de que el quemado sería una de las cosas más horribles, eh, me pongo siempre a pensar cuando, cuando está este tema en este, en este budista de Vietnam que se inmoló y parecía no tener en absoluto este dolor. Se terminó carbonizando este, este Buda en flor de, este budista en flor de loto. Yo creo pues que anuló como, como eso del dolor, ¿no? Pues fíjate Porque... que poderosamente, ¿no? ¿A, ¿Sí? a, ¿A dónde haces que tu mente ya no tenga sensaciones? Exacto. O sea, que anule totalmente el, el dolor, dolor. claro. Porque, porque al morir quemado o ahogado, o sea, para que tú te mueras, tiene que haber algo que toque algo interno. O sea, mientras te estás quemando, o sea, vas sintiendo todo. Hasta que no te toque algo interno y te claro, mueras. O, okay, o sea, sí. tú aguantas, tienes que aguantarte todo el dolor mientras te estás quemando, ¿te imaginas? Sí, el, el órgano más grande que tenemos es la piel. Y sí, se consume el cabello, uh -huh. los ojos, uh -huh. se pueden quemar todos tus labios, ¿Tú sientes todo eso? Todo eso hasta que eh, tengas que morir, ¿qué? ¿De, de ¿qué? ¿Mueres de dolor? ¿Mueres de, de que te desofocas? O como tú dices, hasta que toque los órganos internos. Yo creo que hasta que toque algún órgano. Ay, no sé, pero Porque... eso suena angustiante, no, ¿no? No, pues claro, no has visto o no has oído videos de gente que se muere así, o sea, gritan. No, yo no soy una persona así chismosa que anda viendo videos tan, tan horribles. No, ¿eh? eso es horrible, no. Yo no, no. no ando poniendo videos así tan más horribles. Mm. Eh, Alexa, eh, ¿cómo mueren los quemados? De envidia va a decir. Alexa... ¿Cómo mueren los quemados? Aquí tienes una respuesta que he traducido de internet. El objetivo de la vida de la mayoría de las plantas es reproducirse. Cállate, Alexa. Es que Alexa, me... cállate. Alexa, cállate ya. Los ojos, que la reproducción de las plantas. Sí, dice alguien aquí que por sofocación, yo la verdad no sé que sea cuando te quemas, porque tú lo, tú lo has dicho muy bien. Se empieza a quemar el, pues nuestra piel, y tu, el cabello y todo eso y hasta cuándo es el momento en que pierdes el conocimiento del dolor, te, te, te desmayas y después te consumes o te sofocas y te, te desmayas, pierdes la noción y te quemas completamente, quién sabe. Puede ser, sí. Quieren ver ese, ese video de ese budista que se inmoló en, en Vietnam, sí, a, no lo mejor, a lo mejor está, ¿Sí eh, está? yo creo que Uf. sí, lo manejan como algo histórico en realidad. Eh, a ver, vamos a ver. Y sí, sí, para protestar fue que, que hizo eso, para protestar. De hecho, a, a anterior, como en los ochentas, en los 90, seguían protestando, inmolándose. Era una práctica. Eh, budista, budista, inmolado. No enmolado, inmolado. Monje budista se quema. Alonso 1963 Ay, dos minutos está en blanco y negro porque obviamente a color es horripilante pero pues vamos a verlo en blanco y negro uy uh, dice el siguiente video puede incluir temas relacionados con es ok o sea sí sí YouTube a lo mejor a lo mejor YouTube nos este no. Ay, no. A lo mejor YouTube nos censura esta transmisión si lo ponemos. Quizás de pronto sí. ¡Tingueso! Por eso la gente me está don y por eso hay tantos superchats para que podamos poner lo que queramos sin que YouTube nos monetice o no. Por eso no me importa y lo voy a poner porque puras donaciones aquí todo, toda la noche está llena de donaciones y eso pues me hace sentir muy bien y no no dependemos de que YouTube nos pague o no. Entonces por eso precisamente vamos directo a poner el video tantas donaciones, pues es justo, ¿no? Que nosotros pongamos lo que sea, sin importar que nos bloqueen o no la transmisión. Vamos a verlo. Me lo van a censurar por la música, pero ¿sabes qué? Que son puras imágenes, ¿viste? Sí. Entonces, vamos a ver eh, este de este, imágenes, fotografía histórica. Esta es una foto, no es un video. Yo el video sí lo he visto eh, en un documental precisamente de Vietnam, viste? de Vietnam, porque, porque me gustan esos temas, y pues me aventé toda ese documental sobre Vietnam, y ahí aparecía. Mm. Eh, vamos a ver si aquí la fotografía histórica, he entendido Uf. la música, hay que quitarla. Aquí los budistas, ¿están están viendo el stream ya? Sí, sí están viendo, ok. En un auto Austin celeste a las calles céntricas de Saigón, el monje salió del vehículo y asumió la posición tradicional del loto con una caja de fósforos en una mano mientras sus acompañantes le rociaban gasolina. La chispa provocada por los dedos del budista dio paso a una enorme llama. El monje en un estado sobrenatural no se movía ni se quejaba mientras ardía, lo cual contrastaba con las oraciones y sollozos de los monjes que le acompañaban y que se encontraban de rodillas. Tras diez minutos de arder, el cuerpo calcinado del monje cayó y fue envuelto por otros monjes en una túnica color azafrán y trasladado a una pagoda cercana. El dramático suceso fue registrado en una fotografía por el periodista Malcolm Brown. De la agencia Social Press. Bueno, nos van a desmonetizar esta transmisión por la música, pero no les importa porque como hay muchos superchats, mira, no pasa nada, no pasa nada. aquí hay, hay que echar otros videos de quemados, no pasa nada. De mira, quemados ahí, ¿no? Mira, aquí, deja ver si aquí hay más inmolados. Pero, no, ¿cómo? Fíjate, ¿cómo? Que este, fíjate que esa imagen... O sea, ¿cómo pueden llegar estos hombres a, a anular está. el dolor, no? El dolor físico. ¿Ya? Increíble. Claro, o sea, eso es algo sobrenatural. Sí, porque, ¿no? o sea, no, no. Esto es Vietnam, Vietnam, Vietnam, Vietnam, Vietnam, Vietnam, Vietnam. Y aquí, aquí se quema. Vamos a verlo. Bloqueando las calles, solo se escuchaban murmullos, cantos y oraciones. De pronto, en la plaza central se estacionó un auto. Bajaron tres monjes. Uno se sentó en flor de loto y los otros lo rociaron con gasolina. Segundos después, el monje se prendió fuego. más. La autoinmolación es el sacrificio voluntario, principalmente con el uso del fuego. Aunque los budistas lo han practicado por milenios y se reconoce el sacrificio propio por una causa que se considera justa, Mira. es casi imposible encontrar una justificación budista al suicidio. En el caso del monje Tim Kuan du, nadie supo exactamente cuándo murió. Los testigos dicen que a pesar de estar incendiado se mantuvo tranquilo, inmóvil, no mostró dolor ni gritó. Para documentar su muerte, el fotógrafo usó 10 rollos, después los llevaron por avión a Filipinas donde se reveló e imprimió la foto. Y luego la mandaron a las oficinas de Apple en San Francisco para su reproducción y finalmente la enviaron a Nueva York para su publicación. Brownie no sabía cómo había quedado, la vio hasta que ya estaba impresa en periódicos de todo el mundo y después de que el presidente Kennedy dijo que ninguna imagen de noticias en la historia había generado tanta emoción. Al fotógrafo se le cuestionó no haber intervenido, pero él mismo explicó que cuando vio al sujeto iluminado solo pensó en la exposición, la apertura y el enfoque. Incluso dijo que esa foto no fue la historia más difícil que le tocó cubrir. En Vietnam todos los días se torturaban comunidades enteras. Analicemos la imagen. En el primer plano, al centro, tenemos al monje en llamas. Toda la imagen recae en él. Visualmente las llamas crean curvas que hipnotizan, dan textura y la magia de la fotografía hace que el mismo fuego se congele y da una nitidez que permite apreciar el humo que sale de la combustión. Al fondo vemos una congregación de curiosos, incluyendo niños y monjes rapados observando al que está ardiendo. Es una escenografía que envuelve. La redondez de sus cabezas da volumen a una imagen bien equilibrada. Incluso el bidón con gasolina equilibra. Tiene un ritmo tranquilo, aunque es impactante. El entorno está en aparente calma. La intensidad se limita al punto del incendio. Está en un exterior. El espacio es abierto con iluminación natural. Debió ser tomada con sensibilidad alta y obturación rápida para capturar las llamas sin movimiento. Lo más dinámico es el monje que lleva una cámara. Además de Brownie, él es el único fotógrafo identificado y sus fotos también se hicieron famosas años después. Atrás del monje, en un segundo plano, vemos el automóvil que llama la atención porque se inserta al interior de la regla de tercios, y sobre todo, porque rompe con la atmósfera ritual, y nos regresa a una realidad mundana y moderna. Pues ahí está, esta, esta escena, pues que eh, fue muy conocida, y el video, pues ya te imaginarás, ¿no?, si estas no. son las fotografías, el video... Pues es, es no. impresionante. Nomás así esas fotos hoy, ¿no? Por eso es que cuando uno, bueno, cuando hablamos de que es sería horrible morir quemado, pienso en ese en ese monje, ¿cómo es que logró tener esa ausencia de dolor? Pues imagínate, esa gente tiene, un, o sea, su, su mente en otro, en otro lado, o sea, ellos anulan totalmente el dolor, la necesidad es de comer, todo eso según su sus creencias, ¿no? Entonces, prima más su mente y yo creo que el tipo anuló totalmente el dolor físico. Y así murió. ¿Y qué determinación para decir, uh -huh, este, uh -huh. voy a voy a, este, a inmolarme para hacer un reclamo, ¿no? Para hacer una protesta. Uh -huh. O sea, o uh sea, -huh. híjole, pues es que los monjes, eh, los, estos budistas. ¿No te acuerdas ese que murió, viejito que se momificó, fue? ¿Cómo fue la historia? Ah, eh, lo metieron adentro de un... que estaba adentro de un cuerpo, ¿no? Uh -huh. Como un momificado. Sí, pero eh, estaba vivo. Dice aquí Luis, también hay videos donde se meten en aceite hirviendo y no les hacen nada ni les pasa nada. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que aceite hirviendo los monjes? Uh -huh. Bueno, también dicen que soportan temperaturas o sea, uh -huh. bajo cero, uh -huh. sí, sin sí. problema, ¿no? Y que ellos producen calor, pueden estar produciendo calor. Una vez vi un video donde estaba uno, donde no, no comió ni bebió nada durante días, días, días, y sudaba. ¿Te imaginas? O sea, no tomaba agua ni nada, pero su cuerpo emanaba calor y sudaba. O sea, impresionante sudaba, sí, no, pero no había bebido ni nada, o sea, su cuerpo mantenía como la energía, sí, y, y no necesitaba agua, ni comer, ni nada, impresiona también los hindús, no sí, la India, ¿no?, ¿cómo se llaman estos estos hombres, como hombres sagrados, que realizan acciones increíbles, como enterrarse hasta la cabeza, como pasar años con la mano hacia, estirada, y otras cosas uh -huh. in, increíbles. Bueno, eso es parte del poder de la mente, de la voluntad. No, el de la mano estirada, sí me, me duele de verlo así. Sí, su, de hecho no. su mano se quedó completamente ¿Sí? así como huesuda, completamente ¿Sí? el hueso, <risa> completamente uh -huh. pegado, uh -huh. la piel. Eh, bueno, vamos a seguir escuchando sus historias. Aquí en Sonora también aguantamos mucho calor, dice ambiente. Eh, yogis o fakires los yogis... Los faquires, sí, exactamente, sí, Yo o faquires. Se llama meditación astral, dice eh, Calavera, yo para, pa, ¿qué? Yo para entrenar puños y tibias y mandar nervios hago eso, matar nervios. Y sí funciona, pero tiene microfracturas. ¿Matar nervios? Se dice, se llama meditación astral. Yo para entrenar puños y tibias y matar nervios hago eso y sí funciona, pero tienes microfracturas. Imagínate que alguien... ...se diga enfrente de todos que es eh, que mata nervios... Eso, ...alguien si sí tiene el, el teléfono de la policía... ...mata nervios... ...este Calavera, calavera Men está aquí enfrente de todos... ...declarando mata que mata nervios... ...si alguien tiene un número telefónico de la policía por favor... ...tome captura de este momento también... Fuertes declaraciones de, de esta persona. Yo sé que se sienten en confianza, Acláranos pero. sé eso, amigo. ¿Cómo así que matar nervios? ¿Cómo así? Me gustaría aprender eso, Calavera, dice. Matar nervios. Bueno, aquí está el número para que nos llamen y nos cuenten esas experiencias o ese miedo a, a algo. Y tú nos estabas platicando sobre tu amiga que sufrió de que se estaba ahogando. Mi tía, mi tía. ¿Ah, era tu tía? Sí. ¿Cuántos años tenía tu tía? Mi tía tiene como cincuenta y tantos. No, no, no, pero cuando se estaba ahogando. ¿Cuántos años tenía? Sí. Uy, no, eso fue hace como tres años, cuatro años más o menos. Hace ¿Y tú, poco. ¿Y tú sacaste a tu tía? Sí, nadie. O Dijiste sea, que estaba... era una amiga. No, dije que era una tía. Y estábamos todos. Que yo pues... pensé que eras española, y por eso es que era una tía. Yo pensé que era una amiga. Pues cuando los colombianos decimos, o oh, oh, oh, tío. Vamos, sí A ver, vamos a contestar se llamada. Sí, buenas noches. ¿Qué ¿Cómo andan? Bien, bien, buenas noches. ¿Quién habla? tu amiga. un gusto, saludarte. Primera vez que la veo. Ok. ¿Cómo te llamas? José, es, sea, no José. Este, mira. Estaba viendo el título del video. Y, y, y me puse a pensar... ¿Qué sería lo que más miedo me da? Sí. Fíjate que me había descubierto un miedo este más grande apenas me di cuenta y este creo que es más que nada las personas que tienen problemas psicológicos que pero no de los que son este violentos o, o evidentes sino aquellos que simulan ser este normales y una de las cosas que estaba pensando, por ejemplo, son de las sectas. Este, yo, yo provengo de un, de un sistema social, de un círculo social muy sectario, pero camuflado como, como, este, como un instituto cristiano. Entonces, este, ya después de que salí de, esta, de esa burbuja, me... Me, ya me doy cuenta no de todas esas cosas este terrible la manipulación mental este muchas cosas muchos asuntos entonces creo que una de las cosas que más me da miedo es el hecho de que son personas que aparentan estar bien aparentan este normales estables pero que, que tienen algo en su psique que, que, que los podría este, que puede ser nocivo ¿no? Para la y fíjate que eso ha dado, ya para, para ir concluyendo, al a hecho de que cuando suceden crímenes muy violentos o cuando hay situaciones muy este, injustas donde se pierde una vida. Eh, generalmente pasa cuando a esas personas no se les hace justicia y yo creo que cuando una persona tiene mal su cabeza cuando tiene así problemas psicológicos muy, muy serios tienden a cometer crímenes pero esas personas este, son tan buenas para camuflarse entre la sociedad que muy difícil son, este, son capturadas detectadas no, justicia. ajá entonces, este creo que el mayor daño de, de que se provoca con la sociedad es el hecho de, de que hay serpientes entre nosotros. Y creo que eso es lo, lo que más me da miedo. Ok, de personas que parecen normales y que pudieran ocultar algo. Claro. Sí, creo que pudieran ser este pues sí, psicópatas, sociópatas, este manipuladores, megalómanos y que tengan una actitud que pueda llegar hasta el asesinato, ah. o hasta el, este... O puede ser hasta el sufrimiento de las personas, ya sea por el simple hecho de hacerlas sufrir. ¿Tú has, ¿Tú has tenido alguna experiencia ah, ah. con alguna persona que parecía estar normal y de pronto eh, se transformó, de pronto tuvo actitudes violentas, extrañas? Sí, de hecho, recientemente... Hola, hola, hola. Acá ah, con, con un amigo mío. A ver, ¿otra? Este, el tipo era... ¿ah? No te escuchamos, a ver, otra vez. Sí, de hecho, justo te decía que recientemente me, me, me asustó mucho porque estaba con un amigo. ¿no? Eh, yo, compartimos vivienda eh, en una casa. Entonces, este. yo siempre lo consideré con una persona tranquila. Sí teníamos nuestras... ...diferencias de opinión como cualquier persona que tiene su personalidad desarrollada, ¿no? Este... Pero en una ocasión, eh, hace como cuatro días, ocurrió algo de que, de que empezó a comportarse muy raro. ¿Qué hacía? Sí, y sucedió una situación X eh, muy, muy burda, muy banal, y... Y de repente estalló, como que explotó, y se me aventó así el cuello, pues, con ganas de con asfixiarme. Sí. Entonces, este, yo me asusté muchísimo al, al grado de que, o sea, yo intenté calmarlo, ¿no? Decirle, oye, tranquilo, ¿qué te pasa? Y lo peor es que estaba solo yo y él y compartimos eh, a toda la habitación con otras personas, a toda la casa. Sí. Este. Y realmente sí creí que, que si no tomaba acción, sí me iba a dañar. Entonces, este, tuve que usar mi fuerza así casi adrenalina y, y quitarme de encima y, y aventarlo a un lado. Y afortunadamente, este, llegó uno de nuestros compañeros a comprar sus, este, sus víveres, ¿no? Su, su comida. Sí. Y este, ya faltando ya se me iba a aventar otra vez esta persona estaba muy estaba, estaba borracho no. te, estaba drogado no no bueno pues, no lo noté borracho porque él no no toma y que yo sepa no se droga este lo que sí puedo notar es que es que últimamente estos días estaba muy callado como te dije o sea lo notaba muy un poco distante sí. y sucedió algo sucedió algo hasta sí este una situación burda o sea, algo que que, sí. que no, no logro denunciar y eso lo lo dejó no, o sea fue un clic así y, y, y ya se me iban a aventar otra vez como si fuera un animal pues así como queriéndome atacar y ya fue que esta persona como que intervino sí y ya como que este ya se controló y esa persona ahorita ya ya no quiere vivir aquí sino que dijo que no iba a volver hasta que se calmara porque él sentía se sentía muy este o sea estaba así muy muy con ganas pues de Uy, qué feo. Sí, sí, sí no sé si de atacar o no entonces es eh, por recomendación él dijo que mejor se iba a apartar y iba a ir a vivir con otra persona por un tiempo en lo que lograba tranquilizarse y fue, fue muy extraño pues, o sea, fue muy muy fue una situación muy extraño y al grado de, de tener que apartarse un tiempo porque si no sentía que iba a hacer algo, no sé. Claro. Este, si, y ahorita tengo mi... Ah, sí, no te escuché, disculpa. Nada, te, ¿te estamos escuchando? Sí, entonces, este pues está raro, no está raro, o sea, está raro y, y luego lo que te mencioné, ¿no? De, de todos estos antecedentes, de venir de, una, de un círculo muy sectario cristiano. Ok, ya no te escuchamos mi hermano, no te escuchamos pero bueno, bueno bueno, bueno, bueno no te escuchamos bien pero bueno, te agradecemos que nos hayas contado esta historia y tienes razón esto de convivir con algún psicópata y que desconozcamos que esta persona tenga algún problema mental, eso da mucho miedo, te agradezco mi hermano que nos hayas llamado Saludos, que buenas noches, saludos Saludos se estaba yendo la, la señal en esta llamada telefónica, pero bien interesante lo que nos platicaba y aquí está Gerardo Contreras que nos mandó 50 pesotas, nos mandó una carita, una carita ahí risueña, Gerardo Contreras muchas gracias por tu super chat mi hermano, nos ayudas muchísimo con este apoyo, gracias mi hermano, hola, ¿quién habla? buenas noches buenas noches saludos uh, mi nombre es Damián uh, ¿cómo están? Gracias, también gracias, bien. Gracias, bien, gracias. Qué gusto escucharlo, sí. Bueno, eh, vengo a contar dos historias. Sí. ¿Qué les parece? Claro. Bueno, eh, yo me dedico a la música, ¿va? Bueno, yo soy Saltillo Coahuila. Sí. No sé si ubiqué el lugar. Sí, sí, sí, hemos estado en Saltillo. Ok, a mí me pasó que, bueno. Una vez yo, pues, yo me dedico a la música, como acabo de mencionar, y yo salgo mucho de gira, yo, yo voy a cada rato a dar uno que otro. Eh, pones una ronda ya, más que nada. Ok. Y, pues, yo me la paso tocando. Sí, yo toco la guitarra, pero a mí me pasó algo medio oscurecido. Sí. Una, una noche, pues, no dormí nada, me quedé desesperado todo el día. <coughs> sí. Y, pues... Después de un rato, como cualquier persona que se dedica a esto, pues, se ha topado con drogas, con todo X, o ya, ¿verdad? Sí. Bien, y recuerdo que esa vez yo me asolí mucho, no había comido, y pues, tengo me que tenía una en la mañana de un compromiso y pues tenía que asistir, aparte de trabajo, pues es el, el tocar. Sí. Y fue una experiencia, si ¿sí se puede mencionar las drogas en el programa o no. Sí, claro, aquí con tantas donaciones que tenemos, podemos hablar de lo que sea, aunque nos desmoneticen. Ok, bueno, um, y pues, a mí se, bueno, pues, habíamos comprado varias cosas, y pues, en uno de esos males pasos, sí. pues, ahí me llega a dar un tipo paro cardíaco. O sea, por, por consumir tanta de esa cosa. Sí, así es. Okay, okay. ¿puedes platicarnos la... La cantidad y qué era, para que no lo hagamos nosotros. Ok, era una combinación de cocaína con marihuana y éxtasis. ¿Y por qué hiciste eso? Um, pues era un día pues muy feliz, o sea, pues fue muy espontáneo, más que nada, porque pues habíamos ganado ya tres concursos a nivel, pues, estatal. Sí. Y pues era algo que no, no lográbamos desde hacía tiempo. Dijiste, y, vamos pues, a festejar. ¡Chique, eso va de sí, todo vamos lo... a festejar, así es. Ay, échale todo y lo que festejamos. sea. Hasta talco le echaron sal, pimienta, todo. Uy. Sí, del Tal lado. Y sí, no había comido, me asolé fue horrible. Ajá. Y yo me acuerdo que cuando yo llego a consumir, fue pues, así, ah, aparte fue, o sea, fue mota también. Uh -huh. Y pues yo cuando doy el jalón, yo me caigo de la silla. O sea, primero empecé a ver así todo distorsionado el lugar. Y sí. luego me caigo de la silla para... Bueno, me caigo de la silla de plano. Y empiezo a sentir que unas manos me empiezan a jalar para atrás. Cañón. No podía respirar. Estaba el nabo esa experiencia. Sí. Después empiezo a tener un montón de pesadillas a lo loco. Pero pesadillas sí. horribles. Hablamos de que... Alucinaciones. De, sí, alucinaciones Uy. del nabo. Eran, eran una locura. Ahorita no sé cómo escribirlo, o sea... Simplemente no podía respirar, era como si, ya, si me ahorcara a mí mismo. Sí. ¿No? Y, de, y esa, pues, es una, eh, pues, literal, es como que el terror, más que nada, de haber metido ese problemón. O sea, porque podrías sí, haber muerto. Sentías que ibas a morir. Sí. Bueno, yo creo que sí fue porque después de re recuperar la conciencia, a mí fueron 60 segundos. Pero en realidad pasaron media hora. O sea que estabas, te quedaste en el viaje. Sí. Y no te dijeron tus compañeros como, que, que, como estabas. y. No, se empezaron a reír. No, lo peor de todo. Y yo digo, pues no manches, caballero, pues me agarró mal. Sí, te, te dio la paniqueada <ríe> y, y eso. No. Sí, pero bueno, yo voy a agarrar así la historia fuertecita. A ver, venga. Mi peor miedo, ahorita que están tomando en el programa, es el, el olvidar, el mero hecho de olvidar algo. Es simplemente un miedo un poco extraño. O sea, muchas personas te dicen la oscuridad, las alturas, la electricidad, sí. pero a mí me da miedo el olvidar. Eh, el que no se... que me olviden, ¿no? a mí me da igual, la cosa es que yo olvide algo, que me olvide a mí mismo, por ejemplo. Ah, como por ejemplo, y... danos un ejemplo de cómo olvidarte a ti mismo. Digamos que, por ejemplo, tú empiezas a olvidar a un familiar, a un amigo, que lo olvides, ya ni siquiera recuerdas todo lo que pasó. Ah, esto como es Alzheimer. Si es una parte. Ah, así es. Okay. Me, da, me da pánico eso, esa cosa. Uy, qué feo, sí, sí. Uy, sí. A la familia, ¿te imaginas? Sí. sí es morir lentamente. Uh -huh. Pierdes una parte de ti mismo, pero bueno, la historia. Ajá. Transcurre en que, pues, hace una semana yo uso TikTok. Yo de vez en cuando voy veo videos así, X en la, algunas ocasiones. Sí, y a mí me pasa que yo voy bajando las, los videos, así como cualquier otro. Pero de hecho, te envié un video a tu número hace un ratito, ok. De un video, pero pues, si quieren verlo, pero está fuerte. Si sí, yo, pero pues, bueno, de qué trata el vídeo, pasa de qué trata el video? Déjeme lo explico. Eh, hace una semana yo voy bajando y empiezan a salirme vídeos muy extraños. Sí. Raros. O sea, hablamos de sugerencias de usar drogas. De o sea, yo sí uso, o sea, ya le ya hemos aclarado, pero no de ese, no de ese, de ese ámbito. Un poco extraño, por así decirlo. Me decía eh, este lugar, bueno, habían muchas sugerencias de suicidio, de problemas mentales, esa X o Y. Y se me hacía raro, porque uno de cada diez videos salía así. Qué raro. Pero yo, yo sí, era raro. Y luego, pues, yo dije, no, a mí me, no me gustaría contar eso a un amigo, porque decía, pues, ¿qué estás buscando en TikTok para que te sugieran eso? Sí, ¿Verdad? exacto. Y yo dije, pues, yo no estaba buscando nada. Yo no busqué nada. Te lo juro que no había nada. Bueno. Y yo, pues, yo no le tomo importancia. Y nada pues, es un video raro que de, de repente sale. Hasta que hoy, hablamos hace como cuatro horas estaba, pues abro TikTok y voy con un amigo, porque lo tomé ya en serio le dije a le contame, a mi amigo eh, me está pasando esto, y sí. me dice a ver checamos, lo tengo de testigo le, y pues empezamos a bajar en TikTok, hasta que ya cada, 7 de cada 10 videos me salía eso eh, eh, sugerencias uh, le, sobre sugerencias suicidas, mira Rebeca Hernández dice, el celular escucha tus conversaciones o lo que hablas, y de ahí te saca videos o publicidad ¿Estás seguro que tú no has buscado, has hablado, has platicado, has hablado tú solo sobre este tema? Para nada. Te lo confirmo, te lo juro, te y lo yo juro le por todo lo que tengo aquí que no, no, he, no he hecho nada. Y yo le creo. Ahora me pasó. Okay, que porque nueve de cada diez videos sale eso, nueve de cada 10. Y yo le creo porque ¿sabes qué? A mí también me ha pasado que pienso en algo y aparecí. aparece. Pero él no tampoco piensa pues yo no sé, a mí me pasa que pronto pienso en X cosa y ¡pum! salen videos así como del tema yo no sé, es bien raro ok ok es extraño, y pues les envié el video para que vean de qué trata, es un poco es un problema grave ok, ya, ya te vas a empezar a escuchar el encendedor y <risa> la cuchara sí, es ta... que estoy haciendo un cigarro escuché también la cuchara <risa> Se la va, ah, no va a empezar a calentar. Ah, no se crean. Empezar a calentar. ¿Y ¿Tú? tú cómo sabes? Yo he visto las películas. ¿No? En sangre Eso. por sangre así le hacen. ¿Tú cómo sabes? Sí, de ¿Cómo hecho. Aprendiste <risa> sí, sí, de hecho, dice... <risa> ok. Yo ah, no tampoco la llevo tan al extremo. O sea, pues, sí, sí, Calentar. Ahí está cansado. Sí, casi hacen la película. <risa> ok, mi hermano. Entonces, este, ¿te da miedo a, a, a Alzheimer? ¿Cuántos años tienes? yo Tengo 20 años. 20 años, no, ¿no? Está pues es, que estás joven. muy joven. Pues con razón te metiste sí. todo lo que encontraste. Ah, pues es que pues era un, una oportunidad interesante. Ya no lo he hecho, ya no hago esas cosas. Si sí me agarran carrilla de vez en cuando y dice, eh, no, no, aléjense, güey. Clase, no, ¿para qué? ¿Qué pasó? Y pues ya, no, no, ya no hago esas cosas. No lo recomiendo para nada. Ok, entonces se te da miedo el que te dé Alzheimer. Bueno, sí, es tuviste esta experiencia que, que si se te pasa un poquito la mano, estarías ya del otro lado. Sí. Bueno, mi hermano, pues te agradezco que nos hayas compartido esto, que nos hayas abierto este esta historia y que nos des tu confianza. Y pues bueno, esperemos que algo haya salido de estas experiencias, algo positivo para ti. Claro. Muy bien, mi hermano. Pues te mandamos un saludote hasta Saltillo, Coahuila. Gracias. Ah, puedo mandar un saludo. Claro. Déjame, le mando saludos al perro Panzón, al ah. Pat Dog, y que parte del Magic, para que llore. Okay. ¿Y ¿Dónde está el perro Panzón? ¿En ahí, el chat? Está, ahí anda, ahí anda. Más que pues es que es compañero mío de la, de la música, vaya. Ah, okay. Y pues yo le ahí le mando un saludote al perro Panzón. Te lo voy a pasar al grupo grupo Aguas. Ok, ok, mi hermano. Pues qué bueno que ves el programa que te gusta y que decidiste llamarnos y contarnos esta experiencia. No, gracias a ti por la oportunidad. Dale, pues, mi hermano, pues ahí estamos en contacto. Saludotes. Igual, gracias, bye. Bye. bye. Ah, pero se me olvidó decirle cuál era, preguntarle cuál era eh, su WhatsApp. Bueno, a ver, déjame ver si aquí lo tenemos. Ah, aquí está, mira. Dice que nos mandó el video. Vamos a ver el video. Ay, oh, a ver. Vamos a ver el video, gente. Este que nos, eh, este que nos compartió. Partir pantalla, ventana, WhatsApp. Ahí está. Vamos a ver esos videos sugerentes que le salieron. Y que dice que es bastante extraño. Dice, necesito ayuda. Algo realmente malo pasa con mi TikTok. No me dejan de salir esto en TikTok. No entiendo qué pasa. Bueno, ya nos había mandado un mensajito de que le salía algo extraño. Vamos a, vamos a ver el video. Vamos a quitar la música porque... copy. Caray, no se ve, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Dice... ¿Sí alcanzas a notar qué es? No, no alcanzo a ver. Dice... Mm. Uh, Oye, sí, pero mira, tiene... No, no, no lo no entiendo. Son como escenas... Oh, ya. Yeah. Mira, sí, tiene sí. como... Como cosas malas, Como ¿no? Como malas. Uh -huh. ¿De qué tratará este video? Como de hacerse daño y todas esas cosas. Estos videos no me han salido nunca a mí en TikTok, ¿eh? A mí tampoco. Y fíjate, TikTok es una nena y... te pone un strike, un... Por todo. Por todo, ¿no? Es que yo tengo los, los de mis horas y, y que no. ¿Todo también, por... me, también me también me molesta por cosas y cosas que no, no hay ninguna justificación. Exactamente. Mira, aquí tiene muchas imágenes y cosas como sugerentes. Mira, son cosas como sugerentes y aquí TikTok. No hace nada. Uy, sí, como, como, mira bien feo. Bueno, está raro este video. Uh -huh. De pronto, como que está turbio, si está de pronto, como, como que está chistoso, de pronto, como que. Sí, sí. Muy bizarro, sugestivo, ¿no? Sugestivo, yo creo. Yo no sé, a mí no me dio la impresión de quererme auto autodesvivir, pero si son cositas, pero si sí es algo como sugestivo, pues ahí están esas imágenes extrañas. En ese video extraño Dice que TikTok Aquí eh, roban los chinos tu información Los chinos roban tu información Es Creepypastero Cada vez así veo Estaba leyendo Son como Bueno gente No hay superchats No hay llamadas es hora de que vayamos a descansar. ¿Qué te parece, Andrea? Sí. Vamos a poner algo en la televisión o vamos a leer algo antes de dormir. Uh -huh. Y pues les agradezco a todos que eh, hayan estado con nosotros esta noche platicándonos sobre sus eh, miedos y sobre sus experiencias cercanas a la morición. Ah, pero tú no nos contaste... ¿Yo qué les tengo que contar? ¿A qué le tienes miedo? Yo aquí soy el que hago las preguntas. Pero nosotros no, no sabemos a qué le tienes miedo. Pues no, porque uno no tiene eh, que mostrar a qué le tienes miedo. Porque mm -hmm. si no, de ahí se agarran los trons. Se agarran. Ah, bueno. Vámonos, porque ya llegó Elena. Eh, entonces hay que terminar esta transmisión rapidísimo. <risa> gracias a ZKR. Te mando un abrazote. Mi hermano, un abrazo. Gracias gracias por este apoyo gracias gracias cierto Snal, dice Maru bueno, gracias a toda la gente de TikTok, les mando un abrazote, ah, no, gente de TikTok. TikTok, acá está la gente de TikTok, aquí está adiós muy bien, mira nos vemos gente de TikTok Bye. y pues bueno, vámonos. nos vemos son las 12.51 de la mañana, ya es bastante tardecita Ma mañana, que es? ¿Viernes? Sábado. Ah, no manches, ya es sábado. Bueno, mañana vamos a estar aquí. Mañana hacemos transmisión. Facu, y yo los queremos mucho. Andy, yo Facu. Facu. Paucar, gracias. Paola. Paola. Eh, Maru, Maru, a todos, a todos, a todos. Emea, ¿usted me está por ahí? Emea, MG, seguro que sí está por ahí. Rebeca, todos, todos. Margarita, gracias a Elena. Vámonos porque ya llegó Elena. Eh, Luis Vergara. <risa> María de Jesús, Elena, gracias, Carlotina, un abrazo, Carlotina. Hola. Y Lizette, gracias, Ghost in the Wall, gracias, que ese nuestro nuevo mod, es nuestro nuevo mod, Ghost in the Wall. Fueron a lucha, echar luchitas en el colchón, dice Arturo Guterres. ¿Para qué? No, no, no, ¿qué es eso de echar luchitas digo? en el colchón? Que si ya nos fuimos ah. a echar luchitas al colchón. Ah. Andrea, hermosa, dice Pau Carp. Pau. Y pues bueno, gracias gente. Descansa, Maru Moya. Nos vemos en Oxlack, Cosin de Wall, Chamuquín666. Buenas noches a todos, Fernando Chamuquín. Pineda. Gracias a todos, los queremos mucho. Descanse. Hasta mañanita.